Ahora sí. Nuevamente, muchas gracias y te saludo con mucho gusto. Muchas gracias, el gusto es mío. Eh, vamos a procurar que la entrevista dure 30 minutos. Si Ajá. hay algo muy importante por lo que tengamos que suspenderla, un terremoto, Ajá. una llamada urgente, algo muy importante, no hay problema. ¿okay? Perfecto. ok, vamos a empezar por tu nombre y la asociación que representas. Uh, ok, mi nombre es Jorge Rodríguez Bizarro y soy director y fundador de Fundación Piel de Luna, Albinos de México, AC. Ok. ¿Tienes eh, eh, la fecha en la que se instituyeron o se constituyeron como una agrupación? A partir de que empezamos a hacer una institución legalmente constituida con todas las leyes mexicanas, Ajá. fue a partir del... Mm, 28 de junio de 2016. Ok. Pero antes ya trabajaban en esto. Y ya, ya desde antes venimos trabajando como una agrupación, venimos a realizando actividades que, pues bueno, nos va abriendo el camino para eh, convertirnos en una asociación civil. Ok. Así es. No te tengo que preguntar qué los hace diferentes a otros o cómo se nota su enfermedad, porque eso es evidente. ¿Eh? Todo. Bueno, Ahorita podemos eh, profundizar en este tema, claro es. Ok, Así muy bien. bien. El universo de pacientes a los que se abocan ustedes, ¿cuáles? Nos enfocamos en personas con albinismo, Ajá. ya que el albinismo, todos dicen albinismo y piensan en mi tipo, ¿no? Ausencia de pigmento, cabello, piel, ojos. Sí. Pero existen siete tipos de albinismo. Ok. Los cuales... El del tipo 2, el del tipo 3, 4, sí. ya es muy imperceptible, puede confundirse y no ser albino, puede confundirse con una persona no albina. Okay. Entonces, esto eh, hace complicaciones, ¿no? Realmente complica las cosas. Como okay. porque, pues, la, simplemente el decir persona con albinismo y, y piensan en eso. Entonces, sí. nosotros nos enfocamos en una, en. Buscar a personas con albinismo, al entorno, a su desarrollo, y sin importar realmente si sean de escasos recursos o no, ¿no? Porque okay. el albinismo no, no solamente está presente en escasos recursos, está presente en cualquier rincón, en cualquier estrato social, eh, comunidades indígenas, situación de calle, eh, no importa, realmente. Como, como muchas otras enfermedades raras, es muy democrática, le pega a cualquiera. Así es, agarra, arrasa parejo. Agarra parejo, sí, es correcto y arrasa parejo, es correcto. también Exacto. En Europa yo conocí a dos, a tres eh, jóvenes albinos que ah. eran parte de eh, la familia real de España. Uh -huh. Y me acuerdo que el senador que eh, estaba junto a mí me dijo, esos eh, tres jóvenes que ves allá... Son primos terceros de, el, en aquel entonces, Príncipe Felipe. Ok. Es decir, sí, le cae a cualquiera. Así es. Así, así es. Ahí está la gran prueba que puede llegar a donde sea. A donde sea, es correcto. Regálanos una breve semblanza de su grupo. Ok, bueno, pues, eh, Fundación Piel de Luna, nos enfocamos, como lo decía en un principio, al trabajo con personas con el mismo de escasos recursos y no escasos recursos a su entorno. Y eh, lo que nos enfocamos es mejorar principalmente la desinformación. La desinformación que es, yo creo que el 60% de los problemas. Eh, tratamos de difundir información dentro de la sociedad. Tratamos de hacer eventos que impacten y que involucren a, a gobiernos. Eh, estamos en la búsqueda siempre de estar haciendo uniones con instituciones como ustedes y otras en otros países. ¿no? Realmente pertenecemos a la Alianza Mundial de Alienismo. Eh, estamos en la lucha ¿no? de, de desarrollar políticas públicas dentro de México. Eh, también estamos en, en establecer conexión, con, bueno, que ya la tenemos, con África. Y digo, así como que distribuirnos, que saber que el albinismo está presente en todos y que no solamente es una cuestión de México, porque también me toca escucharlo, ¿no? Eh, muchas personas dicen, bueno, pues es que México está muy mal en esta situación. Yo creo que no es solamente México, sino que países hasta subdesarrollados, países eh, considerados altamente con conocimientos también tienen los mismos efectos en este asunto, ¿no? Entonces, eh, nuestro grupo enfocamos en, en apoyar en todo lo que involucra al albinismo todo lo que lo rodea, su entorno, su educación, su, su trabajo, eh, y bueno, pues todo lo que se va presentando en el camino. ¿no? Tenemos grupos de acompañamiento con padres, con personas con albinismo eh, en fin, tratamos de hacer como, tratamos de cubrir realmente todas las necesidades de las personas. ¿no? En ya me expresaste que hay Varios tipos de albinismo. ¿Cuál es. es, por ejemplo, en el caso tuyo, qué es lo que sucedió contigo? ¿Algún efecto, entiendo, genético, cromosómico? Dime qué pasó para que para que tú seas albino. Ok. Eh, para esto se presenta como un, una cosa hereditaria. Es un asunto congénito. Eh, para que se produzca el albinismo tienen que ser portadores el padre y la madre. Tienen que ser forzosamente los dos portadores del gen para que no exista, para que exista, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, hay un problema en, la, en el código genético sobre la tirosinasa, la enzima productora de la melamina. Entonces, bueno, cuando se produce este asunto que los, el padre y la madre vienen eh, con esta carencia de código de tirosinasa, no hay que generar el pigmento. No, el, el otro gen, si, bien, si no venía, pues, bueno, no hay cómo repararlo. Al, mom al momento que no existe esta, esta posibilidad de repararlo, no se produce melamina, no hay, eh, no hay tirosinasa, entonces no hay la encargada de la producción de melanina en cabello, ojos pues, y, y eh, bien. Entonces, es una enfermedad congénita, por eso se produce realmente, pero hay casos aislados que, bueno, en el caso mío, es cero, es cero pigmentación, ¿no? En otros casos, donde los dos padres son portadores del gen, pero si sí hay que debe de producirse cierta cantidad. Debe de producirse cierta, cierta cantidad de, de pigmento y por eso tenemos tipos de albinismo donde el cabello llega a ser amarillo, café, eh, un tono café cenizo, eh, donde llega a haber pigmentos en los ojos, donde puede haber un pigmento café en el ojo, pero presentarse una deficiencia visual interna en el ojo. Entonces, bueno, es una variante que es congénito. No es que exista, también, aclarar de una vez, que no es lo mismo que el vitiligo ¿no? Porque te existen muchas confusiones al respecto. Eh, en el caso del albinismo, es congénito, quiere decir que se nace, no te vas a ir volviendo al vino, como lo he escuchado. Eh, tampoco quiere decir que he escuchado diagnósticos de los médicos que es medio albino, tampoco. ¿no? Entonces, <risa> sí. bueno, una tras otra, ¿no? Sí. Eh, es simplemente eso haciendo corto esta explicación podemos decir eso eh, hace un momento señalabas cuando los papás son portadores te, te comento que eh, la mamá de mis hijos y yo somos portadores pero no presentamos la enfermedad en el caso de tus papás ¿no presentan albinismo? no no son no, como cualquier otro pigmentados vamos a decirlo pigmentados Sí. Ok, qué interesante. Y esto se puede generar tras generaciones, generaciones, generaciones, que se venga arrastrando un gen, el gen del portador del albinismo, de parte Exacto. de la abuela, de la abuela. y se va, es, se va a hacer Es un gen autosómico recesivo. Así es. Hasta sí. que sí. llega una persona que también es portadora del mismo gen, se produce. Entiendo. Entiendo perfectamente. Ahora bien, en el proceso específico de tu trabajo ya desde hace muchos años. En, entiendo una gran cantidad de metas que has logrado trascender. Eh, debes de tener, o por lo menos así lo interpreto, un logro mayúsculo. ¿Cuál para ti ha sido el mayor logro de tu asociación? Yo creo que principalmente podemos decir, hablando de algo pequeño, sí. que la poca información que tú le das como acompañamiento a una familia les estás resolviendo el 70% de los problemas que ya traían. Sí. Sí. Ese yo creo que es uno de los grandes logros minúsculos. Ya como institución, que la gente te reconozca, que llegues ya a instituciones, que ya llegues a, a lugares donde están los grandes de las instituciones, como también son lo los son ustedes, eh, que ya te reconozcan en Defensoría de Derechos Humanos, que ya estén contigo, que ya te apoyan, que ya te respaldan, ya como institución, también es un gran logro, ¿no? Eh, decir que ya hoy en día muchos gobiernos estatales nos han abierto las puertas, por eso ya nos podemos dar el lujo de decir que tenemos representaciones en varios estados de la república. Qué bien, qué bien. Sí. Qué bien. Todas las uh, historias de los representantes que trabajan en asociaciones que realmente trabajan. Así es. Es eh, muy importante ir eh, encontrando coincidencias que son muy positivas. Uno, que empiezan a tener una verdadera visibilidad. Dos, que esa visibilidad es nacional. Uh -huh. Y tres, que gracias a ello muchos pueden acudir a ustedes para asesoría, información, etcétera, etcétera. Eso es genial. Qué bueno que, que ustedes ya lo han podido ir haciendo. Muy importante, muy importante. Sí, sí, sin duda sino el, el, el crear una difusión uh, impacta, el crear que la gente confía en ti, el que te pueda seguir abriendo puertas, el que firmes convenios con instituciones grandes, eh, te abre las puertas, ¿no? Y que, y que eso mismo hace que la gente se interese un poco más y puedas, me ha tocado casos donde llega la gente que cuando tenemos eventos en ciertos estados de la república y dicen, ah, yo no sabía que mi hermana, mi hermana es como ustedes, pero yo no sabía que tenía. ¿no? así, así de ese estilo se escucha sí entiendo Entonces, pequeñeces que me impactan sí, ya lo creo, es increíble mira, yo me voy a permitir hacer un comentario y, y a lo mejor algo más, todos serán muy respetuosos y claro. atendiendo a la importancia que ustedes tienen, cuando yo era niño me acuerdo que cuando veía albinos me asombraba, decía wow, ellos porque son yo siempre, no decía albinos, decía güeros son muy ah. güeros, cuando era yo niño eh, entiendo que debe de seguir habiendo esa percepción de asombro de los niños, sobre todo, cuando ven a algún joven con albinismo. ¿Es correcto? Sigue habiendo. Yo quiero a, a agregar con este comentario que, haciendo una estadística de, de la población con albinismo, todos concuerdan que la etapa más complicada o fea fue la infancia. Sí. Porque por las críticas, por las burlas, por toda la escuela, todo lo que implica la escuela, sí. se complica y crea ¿no? esta, esta situación. Es cierto. Sí, es. De ahí lo importante de dar atención psicológica a los niños con albinismo en algún punto, yo me imagino, para que ellos no sientan que el rechazo es por una condición que es especial, sino simple y sencillamente porque los ven diferentes. Eh, en Entiendo que. Un niño con albinismo se entiende diferente y así debe de entender también que lo ven los demás como diferente. De cualquier forma, es complicado. Es, es absolutamente complicado. Eh, ojalá, que, ojalá que muchos de los nuevos niños que van a llegar al mundo con albinismo ya tengan desarrollado esto que tú estás haciendo, que es educación para todos, para que entendamos de qué se trata el asunto. Sí, puedo comentar un, una anécdota que un, niño, un niño de primaria eh, se sentía, este caso de que se sienten los únicos, las únicas personas con esta condición, que sí. se sienten las únicas personas así. Sí. Entonces cuando nos buscan y empiezan a, a entender y empezamos a involucrarlo, porque hacemos eh, reuniones para este tipo de asuntos, ¿no? Integratorias para que la gente vaya sintiéndose, vaya cortando esta idea de que son los únicos, podemos agregar que el niño, después de esto, dio un avance social inmenso. Ya lo creo. Sí. Ya lo creo. Eso es muy importante. Estimado Jorge, en el trayecto de todo tu esfuerzo, ha sido concluyendo escenarios que han sido propicios para que la gente entienda de qué se trata el albinismo, para que la Así gente es. pueda pedir información y asesoría de esto. ¿Cuál dirías tú que en este momento es una tarea pendiente que es impostergable para los albinos? Una tarea que, te, digamos que tenemos una tarea pendiente todavía por realizar, ¿no? Sí, ¿cuál sería esa tarea pendiente? Yo creo que hacer que la población en general conozca la, la situación. Okay. Sí. Sí, yo, yo creo que eso sería... Informando a la sociedad, tenemos una sociedad informada que no, no, no, no, no hablará solamente por hablar y que también una comunidad, una comunidad médica un poco más eh, centrada en el tema también. Que hay, que, hay que aclarar que sí, los médicos también tienen su granito aquí en este asunto de la muerte de las familias Cierto eh, uh -huh. Déjame eh, hacer un comentario adicional por favor uh -huh. atendiendo a mi desconocimiento del asunto ¿eh? yo vi una película de Harry Potter donde salen unos personajes que son albinos eh, probablemente el personaje solo esté vestido como sí, un albino. se está cortando, no sé quién sea se está cortando la comunicación a ver, tú me dices creo que es de aquel lado a ver, habla Jorge ¿Me escuchas? Se corta, se corta. Yo te escucho medianamente bien. ¿Me escuchas tú? Sí, sí, sí, ahí ya lo escucho. Solo que okay. se empezó a detener la imagen suya y su audio. Ok te decía que en una película de Harry Potter salen unos personajes que son albinos. ¿En el mundo el haber visto la comunidad albina a esos personajes les representó algo? Uh, realmente en las películas, desde hace mucho tiempo, pues, digo, el albinismo lo han utilizado como un símbolo de maldad, ¿no? Uh -huh. Un símbolo de brujería. Uh -huh. ¿No? Entonces, yo quiero aclarar que hay veces donde pasan desapercibidos, ¿no? Uh -huh. Hay veces donde ya uno dice, ¡ay! Ya, ¿qué más puede ser? ¿No? Uno ya no, ya no lo toma en cuenta. Bueno, eso es. Yo te puedo decir de mi, de mi, de mi perspectiva, eh, me gustaría tal vez hacer un, un, preguntas a las demás personas que opinan acerca de esto y, y ver realmente si eh, para ellos impacta, si para ellos se, se crea una incomodidad, tal vez. A eso me refería precisamente. De, ¿No se sintieron ustedes incómodos con esos personajes? De, de mi parte, no. De mi parte, yo es así como que algo que pasa porque. Eh, también los he visto en videos musicales, ¿no? de hecho a mí me contactan para ese tipo de cosas luego, para eventos y así, eh, donde, donde dices, bueno, lo puedes ver desde el punto que están utilizando a alguien con las características y lo están metiendo y que nunca están mencionando que es una persona con, ese, con esa condición. ¿no? Es correcto, sí es correcto. Ok, era una duda nada más. La condición actual, Jorge, la pandemia. No, que... no está muy bien. ¿Perdón? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Okay. sí, sí, sí. La, con... la condición actual es dramática. La pandemia ha desafiado las uh, condiciones de los sistemas de salud de todo el mundo. México no podía ser la excepción. ¿Cómo los ha afectado a ustedes? esta contingencia? Pues yo creo que nos ha afectado, no creo que como tal, digamos, bueno, pues a las personas no pigmentadas les afectó de esta manera y a las pigmentadas no les afectó así y a los albinos así, ¿no? Yo creo que esto afectó igual, ¿no? Okay. Porque las personas albinas que tenían sus trabajos eh, las personas albinas que se dedican a la informalidad, al comercio informal, eh, también les pegó. Pero también están los otros extremos donde está eh, la persona con albinismo que trabaja en un restaurante y que sigue trabajando en ese restaurante y que no le afectaba la pandemia, ¿entienden? Entonces, sí. estamos como que en lo mismo. Tenemos el caso así como las personas pigmentadas, vamos a referirnos así, que eh, Existe el que no trabajó, el que se quedó sin trabajo, el que no ha tenido trabajo, el que sigue trabajando. Y tenemos como los mismos estándares donde se está presentando igual. Quizá la pregunta no la dirigí correctamente. Quise, eh, quise referirme a, en el tema de los sistemas de salud, ¿a ustedes les ha afectado por continuidad en sus estudios, por, a tema, por temas que ah. tienen que ver con hospitalización? Pues realmente no, porque si estipulamos el albinismo dentro del sector salud, eh, no vamos a tener una atención estratégica o dirigida, dirigida de alguna manera específica. Si tú vas a un médico, el médico te va a tratar como cualquier persona. No te va a pasar a un código especial por ser albino. Yo diría que solamente, tomando como referencia, es a una persona que aparte del albinismo tiene otra condición, que es el cisticerco, y ella, pues, tiene que tener una, una revisión continua. Y por la pandemia, pues, sus, sus eh, asuntos de salud han sido cancelados. Pero esto es un asunto aislado al mismo. Ok. Sí. ¿Tienen ustedes? La pregunta también tiene que ver con mi desconocimiento. ¿Hay tratamiento para no. que ustedes estén...? No. Cuéntame. Se cortó un poco, un poco. Lo que, lo que te expresaba era, ¿hay algún tratamiento, no para combatir el albinismo, sino los síntomas internos que produce? Digamos que vamos a hablar por temas. Hablando de los ojos, eh, nuestros ojos tienen poca resistencia a la luz. Es correcto. Y nuestros ojos tienen una limitante si lo comparáramos con, con los ojos de las personas pigmentadas. La lógica dice que si tú no alcanzas a ver, tienes que ir por unos lentes y que los lentes van a, si no alcanzas a ver, que te pongan más aumento. Voy a hablar con términos más, claros, más simples. Sí. Si no alcanzas a ver, necesitas más aumentos. Y estos aumentos, listo, necesitan ser, no alcanzo a ver la tercera línea, póngale más aumento. O no alcanzas a ver la, la séptima, póngale más. Nuestros ojos tienen un límite. Que si alcanzamos a ver la 1, la 2, la 3. Y la 4 ya se nos está borrando. Pero se empieza como a ver rara. Pónganle un poquito más de aumento. Bueno, alcanzamos a distinguir mejor la 4. Pero ya no alcanzo a ver la 5. Y ya me cuesta ver la final de la 4. Esto se refiere que nuestros ojos van a tener un tope de aumento. Okay. Ya, nos, ya no toleramos más. Okay. Ya hasta la 4 fue, alcanzamos el máximo de, de aumento, nuestros ojos ya no permiten más aumento. no Esto es hablando de los, de los ojos. Obviamente va a haber quienes pues, presenten queratocono, que es aislado al albinismo, un, este, un, un estrabismo, que también hay casos de albinismo que no tienen estrabismo. Eh, que también eh, son presentes, eh, cosas aisladas, pero lo que sí es una característica del albinismo es el nistagmus, El nistagmus que es el movimiento involuntario. Hay casos donde el nistagmus llega a ser demasiado, pero demasiado incontrolable. En esos casos sí se requieren las cirugías para reducir este movimiento. De ahí en fuera solamente es control del de, paso de luz, hay personas con el que ni lentes usan, que ya se acostumbraron a no usar. Que es recomendable que sí, ¿no? Desde niños, los pues, se atiendan para poder corregir lo más posible. En el caso del sol, en cuestión de los ojos, bueno, pues los ojos, hay personas que igual, hay gente que no puede ya dejar sus lentes oscuros, hay gente que no le gusta usar lentes oscuros porque nos crean sombras. En mi caso, yo nunca he usado lentes oscuros, ¿no? Solo tengo lentes que me protegen con filtros y todos esos rollos, pero nada más. ¿no? Esto es hablando de los lentes, de los ojos, perdón. Buscamos maneras para resolverlo, buscamos maneras para adaptarnos, no como un tal, como un tratamiento. En la actualidad existen filtros medicinales para los, para los lentes oftálmicos que están indicados para el mismo Yo hice una investigación con, juntando a varias personas y nadie lo toleramos este filtro. Entonces, bueno, ahí hay que tener dos ojos, porque una cosa es lo que van a recetar, y otra cosa es lo que de verdad no sirve. Entiendo. entiendo. Ah, estas preguntas que te he venido haciendo y que has, has sido tan amable de contestarme, a veces me, me, me pregunto si la puedo hacer para no crear una incomodidad. Las hago con enorme respeto, Jorge. Claro, no. yo creo que es mejor decirla porque si no, nos podemos quedar con la misma duda. Exactamente. Yo personalmente, si tú tuvieras, o sea, yo te veo bastante bien. O sea, si tú tuvieras el pelo negro, yo no sabría que tienes ningún problema. Porque eh, estructuras bien tus expresiones, porque contestas correcta y claramente, porque tienes una fórmula de eh, escuchar eh, las ideas y las preguntas muy apropiada. Vaya, yo te veo absolutamente normal, salvo que eres albino. Por lo demás, uh -huh. creo, que eres hasta, creo que eres hasta más capaz que algunos que no son albinos y que tienen, eh, eh, digamos, salud absolutamente eh, eh, clara. Total. ¿vale? No tienen problema. Y seguramente mucha gente como yo te debe decir lo mismo. Tú no tienes ningún problema, salvo que eres, digamos, diferente. Y ese no es un problema, simplemente es una diferencia. Yo estoy Exacto. muy agradecido con el tiempo en el que me has estado contestando estas preguntas y estas dudas que tengo, pero quiero referirte en estos últimos cuatro minutos que tenemos, que me comentes algo que yo no te haya preguntado, pero que a ti te interese mucho que te escuchen y te oigan, por favor, y te vean, por favor. Ok, eh, algo muy importante que, me, que quiero agregar. Dentro del albinismo, es un síndrome que existe dentro del albinismo, es muy aislado, no quiere decir que el ser albino lo vamos a tener, pero está presente. Esto es muy importante que, las, que la población en general lo conozca, porque también hay casos donde llegan los, las personas con albinismo con este síndrome a los hospitales y no, lo, y no lo conocen. ¿A qué se refiere? Es un síndrome llamado HPS. ¿En qué se caracteriza? Desde los niños se empiezan a manifestar eh, moretones, hematomas. Empieza a haber sangrados en la nariz, constantes. El sangrado continúa. Es muy largo el sangrado. Eh, ¿Y qué pasa? Bueno, pues como médicos podemos decir, no, pues que le hagan estudios de sangre, vamos a ver qué tal las plaquetas. Las plaquetas, el conteo de plaquetas va a salir normal. Dentro de estas plaquetas van a estar, vamos a decir, huecas. No hacen su estructura de coagulación correcta. Entonces, si una persona llega a un hospital y se está desangrando y le hacen estudios de esto, de, de sangre, va a decir, pues, ¿por qué se está desangrando? Si tiene todo bien, ¿no? Este síndrome se caracteriza, se caracteriza de eso. También está, hay estudios donde dice que después de los 40 años se puede desarrollar fibrosis pulmonar. Y que, bueno, esto no quiere decir que eh, por tener esta condición y por tener este síndrome, las personas debe, dejan de hacer su vida. No, solamente hay que tener cuidados, solamente hay que tener cierto control en anticoagulantes y estos asuntos. Eh, conozco en la actualidad personas, mujeres que han, dado, han tenido partos, son madres, eh, sin problemas, con esta condición y con este síndrome. Entonces, Solamente es cuestión de informarse y de tomar las medidas necesarias. Y por último, me gustaría agregar que las personas con albinismo, ¿sí? nuestra vista llega a tener un pequeño variable según cada quien, no es igual para todos, desfase y problemas de baja visión. ¿no? Entonces, que seamos una sociedad incluyente ante todas las enfermedades, ante todos los padecimientos, ante todos, porque nadie está exento de nada. Todos somos okay. parte de todo y así es. Me da mucho gusto haberte entrevistado porque hoy aprendí oh, muchas sí. cosas que no sabía. Tengo 60 años, acabados de cumplir, y hoy supe ¿Más? cosas que debí de haber sabido hace mucho tiempo acerca de los jóvenes albinos. Te agradezco mucho tu atención, tu disposición, tus amables respuestas, pero sobre todo tu genuina comunicación a favor de de los albinos, que en verdad en tu persona están muy bien representados. Te felicito, Jorge, y Muchas espero verte, verte pronto personalmente. Cualquier cosa que tú entiendas, nosotros podemos poner en las páginas y en, en las redes sociales que tenemos, envíanola y nosotros la vamos a publicar con muchísimo gusto. Ha sido un verdadero honor, un verdadero gusto. Hablar contigo. Déjame preguntarte. Esta es una pregunta que no tiene que ver con lo que estamos hablando, Jorge. Es una curiosidad personal. Cuando tú eras niño, claro. veías las caricaturas. ¿Es correcto? Uh -huh. ¿Cuál era tu caricatura favorita? Híjole, desde niño siempre he sido como... Muy facético en todo. He visto desde los Simpsons, Borgoni, los Looney Animaniacs y de todo. Y yo creo que de todas ha sido algo bueno. ¿No? Okay. Okay. Nunca he sido fanático de una sola cosa. ¿Para qué lo voy a mentir? Okay. Jorge, con esa sonrisa que dibujaste en tu rostro al recordar las caricaturas de tu época de niño, quédate toda la vida. Eres un chavo a toda yo. madre. Ojalá que México tuviera muchas personas como tú. Te agradezco mucho el tiempo y la amabilidad. Y sobre todo, el que nos ha ilustrado de manera tan precisa acerca de los jóvenes como tú. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes. Jorge, en cinco segundos apago la grabación, misma que va a estar en las redes sociales y puesta a disposición junto con otras 72 entrevistas uh -huh. con los que hacen en México un esfuerzo desde la Secretaría de Salud y todos los órganos de salud desde el presidente de la república hasta el barrendero de la última institución de salud para que entiendan los cómo, por qué, y sí, cuándo, las necesidades y las soluciones que se requieren. Ok, listo. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos tomado en cuenta. Gracias a ti, mijo. Muy amable. Que, que, que estés bien tú y toda tu familia. Muchas gracias. Igualmente un abrazo y que todos estén muy bien. Gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego, Jorge.